¿Sabías que cuando tú elevas cualquier número al cuadrado, el resultado siempre se puede ver cuál es el último dígito? Independientemente, mira acá que tengo los números del 1 al 9, hay uno solo, que es el 5 al cuadrado, que termina en 5, pero 1 más 9, ignorando el cuadrado, 1 más 9 es 10. Mira lo que sucede con el 1 y el 9 terminan en 1. ¿Ya viste los demás? El 2 más 8 es 10. También terminan en el mismo dígito, terminan en 4 Y en el caso del 3 y el 7, terminan en 9 Y en el caso del 4 y el 6, terminan en 6 Eso aplica para cualquier número Por ejemplo, 13 al cuadrado, por ser un 3, tiene que terminar en 9 Cuando sacas la cuenta, es 169 ¿Sabías eso? Cualquier número en el sistema decimal ¿Sabes qué vale.